En un video breve quería completar eh, la parte de análisis sobre el episodio de crisis eh, en el canto 1 de la Iliada. Porque algunas ideas eh, quedaron, quedaron sin plantear o planteadas a medias. Entonces eh, quería completar eh, el desarrollo, ¿no? el esquema de esas ideas. Eh, como ven ya tengo preparado algo y bueno, lo que voy a hacer es explicar... En qué, en qué consisten esas ideas que vamos a desarrollar bueno eh, yo eh, primero que nada entender que en realidad gran parte del análisis literario que hacemos eh, del canto 1 de la, de la Ilíada de estas obras antiguas tiene que ver más que nada con la con un conocimiento de la, de la cultura griega antigua, y con un conocimiento de época, que es, es también histórico, también es filosófico, también es, es antropológico, ¿no? Entonces, que no es eh, algo que podríamos considerar puramente literario, sino que estamos conociendo las costumbres de otra época. Bueno, yo ya les había nombrado el concepto de Arete en el video anterior. Este es complementario de ese video, el video largo de 39 minutos. Y ahora les puse una definición aquí arriba, dice, eh, la definición sería las características personales que son motivo de respeto y de admiración social. Eso sería el areté, ¿no? Eso es el areté. Características personales que son motivo de respeto y de admiración social. Por ejemplo, en el guerrero, su valentía, sus armas, eh, bueno sus caballos, todo eso constituye eh, su, su arete ¿no? Eh, su fuerza, por supuesto, ¿no? todas las características físicas que, que, que acompañan al guerrero. Entonces después puse Arete de... Bueno, el Arete de Agamenón era eh, ser el rey de reyes. Eh, tener el poder sobre muchos hombres. ¿Mm? Luego el Arete de Aquiles era ser un gran guerrero, muy valiente, con mucha fuerza, muy rápido. Aquiles es el de los pies ligeros. Y es un semidios, eh, él ya por los dioses había sido designado que iba a tener una vida breve pero llena de gloria. Bueno, y finalmente el arete de Crises, que es un sacerdote de Apolo, también es un anciano ¿Mm? y también es un suplicante. Por todo eso, eh, tanto Crises como Aquiles como Agamenón merecían el respeto y la admiración social, ¿no? Esos son los aretes. De los principales personajes que aparecen en ese conflicto inicial del canto 1. Luego, tenemos el concepto de Ibris. Bueno, el concepto de Ibris es una conducta excesiva, desmedida, falta de control de sí mismo. O sea, eh, cuando una persona cae en, en el Ibris, lo que hace es perder el control de sí mismo. ¿Mm? Entonces, como diríamos nosotros, se saca. ¿no? bien Entonces, la, el, el Ibris de Agamenón es que amenaza a Crises, que es un sacerdote, ¿no? No escucha a sus, a sus hombres, porque inclusive los hombres le dicen que hay que aceptar el rescate y, y respetar al, al, al anciano, a Crises, pero él no, no, no este, obedece al mandato de sus hombres. Y después dice, no respeta a los dioses, vieron que directamente dice, vete anciano, porque no te van a valer ni las ínfulas, ni el cetro. Este, o sea que es totalmente eh, falto de piedad, de respeto hacia los dioses, ¿no? Bien, ese sería el Ibris de Agamenón. El Ibris de Aquiles es que enfrenta a Agamenón y lo enfrenta delante de todos los hombres, de tan, delante de todos sus hombres. Cuando, cuando eh, Aquiles llama a la junta para que Calcante o Calcas, el adivino, diga qué es lo que ocasiona la muerte de los guerreros, lo hace delante de todos los, de todos los guerreros, entonces... Deja en evidencia a Gamenón, eso es un Ibris, el Ibris de Aquiles, ¿no? Enfrentar al rey de reyes. Finalmente, la pregunta, ¿hay un Ibris de Crises? Bueno, Crises también enfrenta a Gamenón, pero pero esto está muy bien, muy bien hecho, muy bien planteado. En realidad él siempre está equilibrado, siempre es medido y siempre actúa con calma, inclusive cuando le pide a Apolo la venganza. Esa actitud se la conoce con el nombre de sofrosine, que es el equilibrio, una persona equilibrada. Por eso no podemos hablar de que realmente haya habido un Ibris de crisis crisis jamás insulta al rey de reyes, él pide por las buenas y acaso lo que, lo que podría este, considerarse un poco excesivo es el pedido de venganza a, a, a, su, a su dios, a Apolo, ¿no? pero de cualquier manera lo hace siempre de manera muy medida y siempre bajo un criterio de justicia no amparado en sus en su, su carácter de sacerdote y que es quien le, le rinde tributo y que es quien le sirve a apolo entonces tendríamos con eso se completaría los tres estos tres conceptos que yo quería remarcar que es el concepto de arete que ya lo habíamos trabajado que ya lo, lo había nombrado concepto de ibris que no lo había nombrado todavía es el exceso y bueno, que es diferente, el Ibris es el diferente a la sofrocine, o sea, el estado ese de calma, de tranquilidad, que era el ideal, este, para los guerreros, cuando estaban entre ellos en la vida social, ¿no? En la guerra era completamente distinto. Cuando estaban enfrentándose en la batalla, podían este bueno ser sumamente agresivos, podrían, podían ser de hecho. Era parte de su aretet ser valiente y ser agresivo, ¿no? Pero, eh, el, el, por ejemplo, el respeto a los antepasados es algo que inclusive se respeta durante la, la batalla. En el canto sexto, entre Glauco y Diomedes dos guerreros, están en plena batalla y sin embargo se ponen a hablar de los antepasados y se comportan de, ma de manera medida entre ellos y terminan cambiando las, las armaduras entre ellos. Bueno, hasta acá el video que... Completa el episodio de Crisis.